Y vamos a dar paso al siguiente ponente. No sé si Pablo ya está conectado o continúo yo. Bien, continúo. Entonces, eh, la nueva ponencia es eh, eh, Nuevos modos de operación de la torre remota a la torre digital, impartida por don Enrique Maurer Somolinos, que es director de Servicios de Navegación Aérea de en Aire. Cuando quieras, Enrique. Elis, eh, sí, buenas, tardes. Sí, buenas tardes. Primero muchas gracias por invitarme. Voy a intentar a compartir la presentación. Sí. Y espero que me confirmáis, por favor, cuando la veáis. Sí, perfecto, se ve perfecto. Vale, pues empiezo con la presentación e intentaré sobre todo algunos mensajes que puedan repetirse, pues intentar expresarlos de, desde la visión del proveedor de servicios, ¿no? Que es a quien quien representa en aire. Eh, el, mi presentación es un poco parecida a la visión que ha dado Cristina como parte de, de la parte industrial en, en dónde, empieza, dónde empieza el concepto de torre remota y por qué llegaremos a una torre digital. ¿no? Es, es importante este cubo no de, de evolución del de concepto de torre remota ¿no? y parte de, de una manera gráfica en, en el modo actual de, de operación de una torre de control que como comentaba Cristina, en su presentación, se asienta sobre el, el, el PAN, SATM, el documento 444 de, de la OACI, que requiere pues que la prestación convencional del, del servicio de torre de control de aeródromo pues requiere una visibilidad, unas ubicaciones especiales con edificios eh, efectivamente singulares, edificaciones singulares de los aeropuertos, precisamente por su altura. Eh, pero que genera efectivamente pues, un coste de, de inversión en construcción y mantenimiento pues, pues elevado. ¿no? Y eso es así porque se apoya en eh, la necesidad de la observación visual y un adecuado ángulo de visión. Entonces, requiere unas infraestructuras pues, dedicadas de, de esta envergadura. ¿no? Por tanto, eh, el, la operación se fundamenta en el apoyo visual evidentemente cada día soportada por los sistemas de control de tráfico aéreo para toda la información de vigilancia radar, los sensores de campo, eh, la trazabilidad con los sistemas de integración de, de las pistas radar con la información de plan de vuelo, que permite que, que el controlador tenga la información de plan de vuelo, y el acceso a toda la información complementaria eh, que complementa. Pero la observación visual es parte del modo actual de control. Si nos eh, fijamos en un zoom gráfico de lo que compone los sistemas que compone una torre de control, pues tenemos toda una componente de información aeronáutica, conjuntamente con, con un complemento con cámaras auxiliares para ciertas zonas eh, ciegas de, de, de que no tenemos ángulos de visión, evidentemente pues se complementa también con algún tipo de cámaras auxiliares y la información de plan de vuelo en la parte izquierda de esta controladora. ¿no? Eh, tiene también toda la información meteorológica a través de un dispositivo que llamamos que es el Hermes y luego en la pantalla de la izquierda tiene el panel de teclas del sistema de comunicaciones voz SCV eh, en sus siglas en inglés. Y en este modelo convencional, pues tiene una bahía de progresión de fichas de, de vuelo, ahora veremos la, la operativa sin ficha. Tiene toda la información de vigilancia radar en, en, en la presentación central y luego tiene toda la información de vientos, de filos en, en las distintas cabeceras, conjuntamente con los sistemas eh, aeroportuarios de gestión de barras de parada, el estado de la grabación de, de las comunicaciones, el estado de los sistemas de radioayudas que permiten Saber que los tiene disponibles, la, el último recurso radio por si fallara el sistema de comunicaciones principal y la impresión de fichas de vuelo. ¿no? Si fuéramos a una torre con operativas sin ficha, como las que estamos desplegando conjuntamente con, con AENA, pues evidentemente ya no habría una bahía de progresión de fichas de vuelo. De vuelo tendríamos unos tabulares eh, con la información de progresión de vuelo en este modelo de torre de operativas sin ficha. Hay una, una operativa sin ficha... Con el uso de, la, de, las, de los datos RADAR de vigilancia en superficie, que llamamos operativa eh, con etiqueta, vamos a decir. Esta sería contabulares de, de progresión de fichas de plan de vuelo presentados en la pantalla del controlador. Y tampoco tendríamos pues, la impresora de fichas de vuelo, pero como veis, el resto de componentes pues, eh, complementan el uso de los sistemas, esa automatización con el visual. Entonces, el objetivo es poco a poco que la automatización vaya haciéndose parte del HMI, del interfaz hombre-máquina y que la interacción con el sistema cada día sea mayor. Eso permitirá reducir la carga de trabajo y, por ende, eh, mejora de seguridad y mejora de eficiencia y capacidad. ¿Qué es lo que pasa sobre el modo de operación actual? Bueno, Cristina lo comentaba muy bien en su presentación. En, en aeropuertos complejos, pues las distancias, los, este es el aeropuerto de Madrid, las distancias son grandes. Y evidentemente pues, no hay una visibilidad completa de todo el campo de vuelo. Por tanto, a medida que los aeropuertos se van expandiendo, se van generando zonas ciegas que requieren pues, el uso de cámaras complementarias y otras soluciones que evidentemente dificultan la, la, la operación visual y por tanto el control de aeródromo y limitan la capacidad. Y evidentemente ya se ha comentado ya las condiciones de mala climatología, las condiciones adversas, pues evidentemente al residir una parte importante de la operación en, en el complemento visual, pues dificultan la de manera importante, la operación. Eh, la integración con los sistemas de tierra pues es mejorable, ¿eh? porque el, el visual en estos momentos, en el modo de operación, no tiene una sinergia clara con el sistema. El sistema de tierra tiene, tiene un uso eh, de soporte, pero el visual es, eh, evidentemente, humano. Entonces, bueno, pues evidentemente, la tecnología las nuevas tecnologías van irrumpiendo en los mercados y ofrecen soluciones donde se puede eh, combinar y obtener sinergias de la, de la combinación del visual con eh, el sistema los sistemas ATM de control de tráfico aéreo. Y claro, todo esto, eh, la provisión de servicios futura, el marco del nuevo plan de, de, de Cielo Único, ses 2 cambia, cambian los retos en la provisión de los servicios. Y esto tiene importancia porque hay un entorno de competencia, de competencia creciente, esto ya en España operamos distintos proveedores las, las torres de control, pero esto es en Europa, Francisco Salmerón ha explicado antes el mapa de despliegue de las torres a nivel mundial, de las torres remotas, de las torres digitales, así que el entorno de competencia pues, es un entorno donde la tecnología y la calidad de prestación de servicios es creciente. Y esa calidad de servicio, pues, a los proveedores de servicios se nos exige y se nos espera. ¿no? Ahora, con el COVID, pues, cuando superemos esta terrible pandemia, pues esperará a todo el mundo que tengamos una calidad de servicio igual que la que teníamos antes o mejor, por supuesto. La escalabilidad, se ha comentado mucho esa palabra, pero la, la, la adaptación flexible y eficiente a la demanda es importante y eso requiere unas soluciones de llevar arropadas también por coste-eficiencia, porque tenemos que mejorar nuestra producción, nuestra eficiencia. Se ha comentado antes, las nuevas tecnologías tienen que ofrecer beneficios claros y tenemos que optimizar un uso de recursos porque la tecnología, la inversión tecnológica, y más ahora en un ciclo donde, donde está crisis, eh, nosotros vamos a seguir invirtiendo, pues tiene que, tenemos que sacar rédito a esa inversión y la digitalización y la automatización nos tienen que ofrecer sinergias en el uso de los recursos. Y, por supuesto, la resistencia, la robustez, la resiliencia técnica y operativa, ese plan B de contingencia es clave. Y la automatización y la virtualización ofrecen contingencias. Eh, además, la provisión de servicios ha comentado ya, estamos cada vez más tendentes a provisión de servicio centralizadas. La provisión de servicios ya no va a ser presencial. Eh, hasta ahora los sistemas están arropados arropados por, por la proximidad. Bueno, la virtualización permite des, deslocalizar la, la, la provisión de los servicios y todo esto pues evidentemente las estructuras de espacio aéreo pues, tienen que adaptarse. ¿no? y Efectivamente con esto pues, aparecen nuevos de modos de operación y los roles del controlador pues, varían y ahí entran también, como se comentaba antes esas las preguntas, los, los factores humanos. ¿no? Eh, y todo esto ¿Por qué llega la torre remota? Pues porque empiezan a entrar al mercado tecnologías disruptivas. Empieza a llegar la voz sobre tecnología, sobre protocolo IP. Ya no es una voz analógica, sino que tenemos la voz en, en protocolo IP. Y tenemos técnicas de compresión de imagen avanzadas. Tenemos fibras ópticas con anchos de banda potentísimos a, a precios muy competitivos que nos permiten pues, pues obtener, eh, bueno, eh, obtener comunicaciones y enlaces a unos precios, eh, como decía, muy competitivos y con grandes anchos de banda. Y las aplicaciones y los sistemas, pues aparece la virtualización, la optimización de CPDs, lo comentaba antes Cristina en su presentación, permite balanceos, permite resistencia, y resiliencia y robustez. Y como decía, pues esto, la, los servicios, pues evidentemente se deslocalizan. Y entra también a jugar, pues ha comentado la, la precisión del ojo humano, es la que es, pero entra la realidad aumentada y la capacidad de cámaras para darnos prestaciones mejores que las, de, de las de, del ojo humano. Y evidentemente, pues se ofrecen nuevas posibilidades de interfaz hombre-máquina. Y evidentemente la tecnología pues mejora, mejora lo que es la calidad de la visión eh, humana en condiciones de baja visibilidad y eso pues juega un papel importante en condiciones de baja visibilidad. Os podéis imaginar que los primeros despliegues en, en los países nórdicos pues evidentemente para ellos estas condiciones pues eran todos los días. Eh, Francisco Salmerón lo ha explicado también muy bien, el proyecto de Vigo pues tiene también una componente de meteo adversa y donde la tecnología infrarroja pues puede ofrecer eh, no mermar la capacidad en condiciones de baja visibilidad, ¿no? Y aquí nace la torre remota con estos conceptos, entonces, bueno, pues eh, básicamente es el concepto de una torre de, de operación normal con unos sistemas, simplemente que el visual se deslocaliza y se mejora. ¿Por qué? Pues porque puede eh, tener una calidad mucho mejor que la que ofrece el ojo humano y acceder a sitios donde el visual de torre pues está restringido. ¿no? Evidentemente, en vuestras preguntas, evidentemente esto se puede usar para para provisión de servicio o control en, en modo normal y en proyectos pilotos, como es el de, de Girona en su momento la variación de César, se usaba como una alternativa en torre de contingencia. Ahora mismo tenemos en las torres, tenemos emplazamientos alternativos de contingencia o torres de contingencia como es el caso de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Y evidentemente esta tecnología es relativamente sencilla para que también funcione como torre de contingencia, pero no es el propósito principal. Y evidentemente la torre pues reproduce la ubicación en remoto basado en dos componentes principalmente, que lo ha explicado muy bien Indra en su presentación. Una parte visual, eh, el, el OTW, y los sistemas anteriores que eh, enriquecen la funcionalidad de la torre. El aeropuerto de Menorca, os pongo Menorca y Vigo, en Vigo estamos colaborando también con, con AENA en el proyecto de, desde el punto de vista de la explotación, no somos proveedores de servicio en Vigo, sí lo somos en, en Menorca, y el proyecto lo ha explicado muy bien AENA. Eh, anteriormente, el reto de Menorca, sobre todo, eh, por supuesto para AENA es una ventaja tremenda porque bueno, minimiza el coste de una torre de una torre de control que no tiene que, que renovar y para nosotros también supone un reto técnico y operativo porque son dos aeródromos dentro del, del área de gestión de control, comentaba alguien alguna de las preguntas, el aeropuerto de San Luis tiene una proximidad, estamos trabajando con AENA en el visual para ver eh, efectivamente el circuito y el aeropuerto de San Luis y, los y el aeropuerto también eh, que hay con las cartas de acuerdo que tenemos con los aeropuertos cercanos. O sea, Menorca no es solamente el aeropuerto de Menorca, tiene una complejidad de aeropuertos cercanos que hay que gestionar. Eh, y evidentemente tiene otro reto para nosotros importante, que tiene un servicio de aproximación convencional. Y luego tiene unas demandas de tráfico que permiten ensayar muchas cosas en, en tráfico bajo y un reto de tráfico en, en periodo estacional cuando después de esta pandemia recuperemos tráfico. Y luego tiene también una adición de tráfico visual que es importante en complemento del tráfico instrumental. Y claro, el concepto, pues evidentemente lo han comentado mis, mis anteriores ponentes, eh, las sinergias y las eficiencias empiezan cuando empiezas a unir dependencias. Entonces es cuando empiezas a conseguir un centro de control de torres remotas y empiezas a conseguir eficiencias en que una, una serie de controladores puedan habilitarse en un conjunto de torres de diferentes dependencias. Pero, por tanto, reduces muchísimo los costes de mantenimiento, reduces la estructura de control que soporta las determinadas dependencias, la parte de instrucción, supervisión, etc. Entonces, obtienes y, por supuesto, en explotación, pues te ahorras cuatro dependencias porque mantienes una de, de una manera eh, unificada. Y, evidentemente, tienes una, un mayor nivel de robustez y escalado porque son soluciones flexibles y que puedes rápidamente eh, proponer soluciones alternativas. Y cabe, lo comentaban ustedes en las preguntas, caben, caben muchos modos de operación, evidentemente como aeropuerto único, como torre de contingencia, como fue la validación de Cesar en, en Girona, o el, el tema de, como ha comentado antes eh, Francisco, la idea eh, de, de crecer, de crecer eh, como un centro de control de torres remotas desde varios aeropuertos, y se ha comentado también las iniciativas en, en Noruega, y es el, el tema de manejar el concepto de múltiples torres remotas desde un solo centro, ¿no? Y claro, y ¿por qué, por qué pasamos a torre digital? ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué es lo que cambia de torre remota a torre digital? Bueno, pues, ¿por qué no vamos a aprovechar esa sinergia con el visual? Es decir, ¿por qué vamos a desaprovechar que la tecnología hoy nos permite hacer mucho más con el visual que solo ver? ¿Por qué no vamos a presentar todas las funciones del sistema y las etiquetas en los objetos, en este caso el gráfico aéreo, o presentar funciones de alerta, conformidad, eh, mejorar la capacidad en condiciones meteorológicas adversas. Es decir, ¿por qué no vamos a aprovechar toda la información que tenemos en los sistemas? Vamos a decir, en, en, en el cuerpo del controlador, dentro de su panel de trabajo y en los, en los sistemas, para juntar los servidores y poder presentar toda esa información, como veis en las, en las pantallas, aprovechando la combinación con el visual. Entonces, este es el paso, el salto principal de la torre remota a la torre digital. La torre digital ofrece una combinación del de sistema visual completamente imbricada con la potencia que tengan todas las funcionalidades que metemos en los sistemas. Y claro, ¿cuáles son las fortalezas y retos? Pues por no poner beneficios y, y pros y contras, ¿no? Pues ese, ese equilibrio entre, entre los retos, pues evidentemente la ciberseguridad, como podéis imaginar, eh, cada día está más a la orden del día, pero cuando tú virtualizas las cosas, la ciberseguridad se convierte en una amenaza o al menos un reto, vamos a enfocarlo así. ¿no? Evidentemente, todos somos humanos, ¿eh? tenemos una resistencia al cambio, por eso queremos empezar, lo ha explicado muy bien Aena en su presentación, queremos empezar paso a paso, aprendiendo, empezamos por torres remotas con un modo de operación igual que el que tenemos hoy, porque eh, la idea, y para certificarnos, me imagino que Aena en su presentación hablará también de esto, la idea es intentar empezar con el modo de operación actual para ir poco a poco certificando este modo de operación de una manera gradual. Y, efectivamente, se comentaba antes también en las preguntas, hay que preparar toda la formación ATC dentro de unos nuevos conceptos de un modo de operación. Es decir, la formación de nuestros controladores, no es que sea distinta, pero, eh, especialmente en conceptos de multidependencia o multitorre, pues, eh, costará eh, el, el, un aprendizaje y una manera de cómo validar esa formación, que será un reto. Pero, evidentemente, las fortalezas desequilibran cualquier reto. ¿no? Las fortalezas, pues, los costes operativos, las economías de escala que se obtiene de las integraciones de varias dependencias son enormes, la eficiencia en la gestión de los recursos nos permite ser más competitivos frente, frente a un concepto de, de recursos dedicados a una sola torre. Evidentemente, podemos hacer implantaciones selectivas a, a, a comodidad o en coordinación con los gestores aeroportuarios y evidentemente el, el centro de torres remotas es escalable y por tanto resiliente en robustez de y nos permite, además, Poder la virtualización nos ofrece la creación de infraestructuras de contingencias, es decir, el tener la provisión de servicio deslocalizada nos ofrece la posibilidad de deslocalizar la incidencia. Y, por supuesto, el, el, el rol de aire en, en el posicionamiento en torre digital, eh, con esto también queremos posicionarnos en una posición competitiva nacional e internacional y poder presentarnos conjuntamente con INDRA, con la que estamos trabajando en una solución de torre digital que podamos comercializar de manera conjunta. ¿no? Los beneficios esperables, pues lo hemos comentado antes en nuestras presentaciones, pero evidentemente la digitalización, la integración de los sistemas con los sistemas aeroportuarios, que se comentaba en alguna de las preguntas, es viable. Se optimiza operativamente tremendamente el tema porque integramos completamente en el visual toda la información de los sistemas, con lo cual acabamos de enriquecer el visual con toda la información que el controlador tiene en su información de vigilancia y plan de vuelo. Y eso nos permite también meterles alertas, safety nets. O cualquier herramienta de apoyo al controlador, como puede ser la información meteorológica que se saca de los sensores que tenemos distribuidos. En la seguridad, pues evidentemente, ya solamente por la visibilidad en condiciones de baja visibilidad, la integración de alertas, la propia conciencia situacional mejorada por esa, esa mejora de, de precisión en la capacidad del ojo humano, pues mejora la seguridad. ¿no? Evidentemente, lo hemos comentado ya, la, la, la robustez que damos al sistema pues, es eh, claramente eh, una mejora. Y evidentemente, la propia integración. De, de recursos y de eh, optimi optimizar los costes de infraestructuras, pues, evidentemente, nos dará eficiencias, tanto a los gestores aeroportuarios como a los proveedores de servicio. Y esto es todo por mi parte. Estaré encantado de contestar las preguntas que, que dé tiempo para dejar paso al resto de compañeros. Pues mira, Enrique, sí, tenemos una pregunta de Rafael que dice, Intra tiene sus dos proyectos, pero ¿qué niveles de compatibilidad existe en el entorno de la Unión Europea? Bueno, vamos a ver, eh, nosotros no estamos cambiando, el concepto de torre remota y torre digital no cambia ningún estándar de la, de la Unión Europea. Quiero decir, al final los sistemas de comunicaciones voz, los sistemas ACTA que usamos, los sistemas de información meteorológica, todo está regulado bajo los, los reglamentos de cielo único. Lo único que hacen las soluciones de torre digital o torre remota es implicar esa información en una presentación. No, no, no vamos contra ningún estándar de la Unión Europea y no existen dos proyectos en sí, bueno, hay dos iniciativas que en este momento se ha lanzado AENA, en, en España, y bueno, me imagino que en adelante pues sacarán más, pero que no, no, todo es compatible con lo que hagamos en Europa, quiero decir, la solución es válida y los sistemas tienen su propia declaración de verificación contra los reglamentos europeos y por tanto cumplen con toda la normativa que se pide a nivel de reglamento europeo, en sistemas de comunicaciones voz, en tratamiento de datos, información de plan de vuelos, es decir, no cambia nada con los estándares europeos. Muchas gracias, Enrique. Eh, si no veo ninguna pregunta más, sí veo que hay personas que están consultando acerca de la disponibilidad de las presentaciones y de la grabación. Y ahí, pues bueno, Elisa ya ha comentado también al respecto que sí que podrán estar disponibles eh, en unos días. Eh, bueno, tenemos aquí una pregunta de Acorán Viera que dice que, con la deslocalización de servicios, ¿cómo se puede responder en un tiempo adecuado, en términos de safety, a un incidente o accidente? ¿Cómo se puede garantizar la continuidad de los um, requerimientos del vídeo en tiempo real? Bueno, eso aportará. la pregunta. La pregunta tiene dos, dos partes. Una, nosotros ya damos... Manejamos el centro de, los centros de control de ruta o de aproximación, manejamos tráfico y no vemos los tráficos. Y manejamos tráficos del centro de control de Madrid y manejamos tráficos en Zamora. Quiero decir, ya estamos acostumbrados, la, la provisión de servicios localizada ya la estamos haciendo y ahora mismo tenemos contingencias intercentros o contingencias en los centros donde podemos dar servicios sin estar cercanos a la operación. Evidentemente, los retos, y, y la pregunta está bien tirada en la segunda parte. Los retos están en las comunicaciones. Las redes de comunicaciones pues tienen que tener unas latencias, unas velocidades y unas resiliencias importantes. Por eso ahora mismo nosotros trabajamos con, con triple con triple operador ¿no? de comunicaciones, uno propio y con dos proveedores tecnológicos de comunicaciones. Y en los temas de los vídeos, pues evidentemente las fibras ópticas, los anchos de banda que hay hoy, pues evidentemente permiten, permiten esa, esa resiliencia. Luego lo ha comentado Cristina en su presentación, las soluciones están muy dimensionadas de tal manera que si falla por ejemplo una cámara falla una presentación hay una serie de resistencia de robustez con otra serie de cámaras y luego siempre hay último recurso o algún sistema de comunicaciones voz alternativo información de plan de voz alternativo y entraríamos en algún modelo de contingencia es decir no, no acomodaríamos la capacidad en caso de, la, de que la seguridad se pudiera ver en algún momento penalizada pero vamos no, no, es, un, no es un reto al cual nos estemos acostumbrando en este momento nos consultan, en Enrique, acerca de si sería preciso disponer de nuevas habitaciones técnicas y operativas y también si desde un mismo centro se pueden controlar varias torres que, en sentido contrario, se pueden controlar varias torres desde un mismo aeropuerto de forma simultánea. Bueno, evidentemente, vamos a verlas. En la parte técnica, no hay que hacer nada más que que los técnicos de mantenimiento reciban la formación adecuada previa al cambio como se hace en cualquier proceso de cambio y tendrán que recibir la información de los sistemas que se instalan añadido al mantenimiento de las cámaras, que es el componente que ellos pudieran no conocer. Los sistemas que el resto de los sistemas los conocen bastante bien, lo que pasa que dependiendo de la marca y modelo, pues reciben una formación específica adecuada a la marca y modelo. En la formación de control para dar una formación un, un servicio de control de aeródromo por pues los controladores en modelo remoto o en modelo presencial, tienen que habilitarse, tienen que hacer su formación de unidad en la dependencia correspondiente. Y sería análoga completamente. Precisamente lo que queríamos hacer para entrar en servicio de una manera, como ha comentado antes Aena, de una manera rápida y empezar a aprender, es no cambiar mucho el modo de operación actual. Por eso entramos con dependencias en estos momentos presenciales en el mismo aeropuerto. Entramos con Vigo en el mismo aeropuerto, en este caso entra otro proveedor ATS, y entramos nosotros en Menorca con, con una ubicación cercana a la torre actual. No entramos desde Valencia ni entramos desde otro sitio, entramos con un modo de operación local en el propio aeropuerto. Cuando vayamos a centralizar esto en distintos aeropuertos, evidentemente los controladores tendrán que habilitarse en las torres que integre ese centro de control, pero es como un sector, un centro de control lo integra varios sectores y los controladores están habilitados en 10 sectores y pueden rotar por, por cualquiera de los mismos. Pues sería algo análogo donde pudieran estar habilitados. Me parece que ha perdido conexión, Pablo. Sí, creo que Enrique ahora mismo no, no lo estoy sí. viendo. Pues ahora, bien. Ha vuelto. Sí. vuelto. Enrique, sí, ha, ha habido un lapso de tiempo. Enrique, ¿nos oyes? Sí, sí, perfectamente. Enrique, sí, puedes continuar, ha habido, un, ha habido unos segunditos que te hemos perdido. Vale, bueno, os decía que el, la, la habilitación de una torre de control, evidentemente, sería algo parecido, por eso las ponemos ahora mismo en el mismo emplazamiento o parecido en el mismo aeropuerto. Cuando se integren varias dependencias, varias torres en un centro de control de torres remotas, pues los controladores tendrían que hacer su formación de unidad y habilitarse en esas torres para poder, en todo caso, moverse de una a otra o controlar dos dependencias en, en distintos servicios. Eso sería lo mismo que hoy hacemos con 10 sectores, en un centro de control, en un núcleo de una dependencia, pues los controladores pasan por distintos sectores. Bueno, aquí sería de algún modo eh, rotar por distintas dependencias, pero tendrían que obtener su habilitación, su formación de unidad en cada dependencia, porque cada dependencia tiene un entorno local diferente. Eso será algo que trabajaremos con, el, con la Agencia Estatal de Seguridad para ver cómo hacemos esa, esa formación de unidad para distintas dependencias y cómo les habilitamos. ¿no? Veo también que están haciendo consultas en, acerca del de, eh, desfase y sincronización entre el tiempo real y la imagen presentada. Bueno, yo eso es un tema que estamos ahora mismo, precisamente estos proyectos sirven también para, para valorar todas estas tecnologías. No, hasta ahora no se, no se nos ha presentado un problema en ese aspecto, ¿no? Pero será algo que, evidentemente, discutiremos con los proveedores, no, no, te, no te puedo precisar ahora mismo que tengamos incidencia en ese aspecto. Tener en cuenta que son prácticamente imperceptibles, o sea, tampoco el movimiento de las aeronaves que tienen en plataforma, cosas de este tipo. No, eh, aquí hablamos de milisegundos y cosas de este tipo, ¿no? No, no, no creo que sea una incidencia, a, eh, pero bueno, formará parte como todo del análisis de seguridad previo a la puesta en servicio, claro. Perfecto, pues muchísimas gracias Enrique y bueno, ya mañana nos vemos por oficina. Muy bien, nada, un gusto veros a todos. Venga, hasta ahora, buenas tarde, gracias.